Hola y bienvenido a Football Therapist. Hoy os voy a, um, os voy a revelar el, el método de entrenamiento utilizado por la generación moderna de, de entrenadores alemanes, más conocido como aprendizaje diferencial. Este método se basa en el descubrimiento del científico alemán del, del movimiento y del entrenamiento y profesor, eh, doctor Wolfgang Schulhorn, eh, que constató que la que la variabilidad, la, la variedad es la clave del, del aprendizaje eficaz. De hecho, eh, la, ne la neurofisiología dice que, que si se estimulan los nervios, o sea, un, un nervio, uno otra, eh, los nervios eh, tras veces eh, varias veces segui seguidas, casi no hay adaptación después de la, de la tercera estimulación. Esto significa que las repeticiones constantes hasta alcanzar un, un determinado eh, ideal de movimiento no es en absoluto el mejor camino hacia este, este mismo ideal. Porque es que hay un, un, uno más corto, el de las diferencias y, y de las variaciones que, que son en realidad la base de, de los mecanismos de aprendizaje ya que, como pudo observar el, el mismo doctor eh, Wolfgang Schollhorn a través de sus, in, a través de sus in, investigaciones, los movimientos nunca se, se repiten con exactitud eh, debido a constantes fluctuaciones, oscilaciones, incluso con, incluso con, con deportistas de, de alto nivel, de hecho. Así llegó a, a la conclusión eh, de que el cuerpo aprende de, de la diferencia al obtener más información, que luego puede comparar. Es incluso conveniente buscar errores a través de, de estas nuevas e experiencias, porque se puede aprender de ellos, ¿no? De hecho, eh, los, pro los, pro los procesos de aprendizaje en el cerebro se, se activan mucho mejor en, en situaciones donde el éxito es, es incierto que, que cuando el, el éxito está casi, casi garantido. Pero ¿cómo se aplica este, este método de aprendizaje diferencial en el fútbol? Cabe preguntarse ahora. Eh, la respuesta puede encontrarse de nuevo en el trabajo del doctor eh, Wolfgang Schulhorn porque publicó un, una lista de variaciones de, de ejercicios de, de finalización basada en la, en la evidencia. Lo ideal es cambiar al menos uno de los siguientes factores durante ese entrenamiento de tiro. La posición de la pierna que patea y la pierna que, que está de pie, y o la posición tanto del torso como de la cabeza o de los brazos, sin olvidarse de cambiar regularmente la carrera y las piernas que patean. También se pueden añadir tareas adicionales como cerrar un, un ojo al mismo tiempo a, o apuntar a una zona de, de golpeo, así como, variación, así como variaciones en, en torno a los, can, a, a los contactos con el balón, no solo eh, no, o sea, a, los, a los toques con el balón. No solo debe, debe estar parado el, el balón a, al rematar, sino que a veces también hay que regatearlo y pasarlo. Incluso este balón puede ser cambiado, algo que, que tomas Tuchel gel, aplica, aplica sacando un balón más pequeño para, para su, sus equipos. De este modo, los jugadores tienen que, que, contra, que concentrarse más, ya que, que hay que tocar el balón con mayor precisión. En otras palabras, el objetivo es hacer todo lo más difícil para obligar a los jugadores a adaptarse a través de esas situaciones donde no está por nada garantido el, el éxito. De hecho, tienen que adaptarse en, en todo momento, en, en, lo, en, los, en los partidos justamente, por lo, por lo que es necesario entrenar no solo para determinadas y, y deseadas situaciones ideales. Y, por supuesto, esto no solo se aplica a las técnicas de, de definición y al aprendizaje de, de, movi de movimientos eh, en general, ya que el título de mi vídeo hubiera sido dif ciertamente diferente en, en este caso. La verdad es que el doctor eh, Wolfgang Schollobon ha influido con, con este descubri descubrimiento en, en los entrenadores alemanes modernos, eh, inicialmente a través de, de la relación entre Mainz y eh, 05 y la universidad de, de la misma ciudad donde justamente trabaja el, el científico. Ha podido trabajar estrechamente con Thomas Sugel, eh, cuyo éxito con sus, dis, con sus di, distintos equipos también ha, ha provocado el interés de otros entrenadores por este método de, de aprendizaje diferencial. De hecho, Ralf, Ralf Rangnick, eh, Jürgen Klopp, Nico Kovac y Julian Nagelsmann, también han aprendido del Dr. Wolfgang Schellhorn eh, y han trasladado el aprendizaje diferencial al, al entrenamiento táctico. Por ejemplo, el joven entrenador del FC Bayern eh, obliga a sus jugadores a, a reflexionar entrenando durante la, la semana previa a un partido, situaciones que sorprendentemente no deberían darse en ese encuentro. Si hay que jugar mucho en el centro con, contra un determinado rival, los muniqueses tenderán a, a practicar situaciones de, de juego en las bandas durante los entrenamientos previos. De este modo, el cerebro aprende a, a prepararse para, para ser exigido constantemente. Esa idea de, de entrenamiento cerebral eh, también la pone en práctica Ralf Rangnick eh, añadiendo, eh, por ejemplo, un estrés temporal eh, adicional durante los, los partidos de entrenamiento que justamente se adapta muy bien a su, a su estilo de juego basado en, en la contrapresión. De hecho, eh, Rangnick es conocido por, por sus relojes de cuenta atrás que hacen tic-tac en, en el campo de, de entrenamiento durante 8 o 10 segundos justo después de, de perder el balón, de cada pérdida de balón. Esto permite a los jugadores calcular el, el tiempo que les queda para marcar un gol o, o recuperar el balón. En otras palabras, se entrenan la, las transiciones a través de, de limitaciones de, de tiempo. El ex director deportivo del Leipzig y, y del Salzburgo también establece a veces otras tareas adicionales en esos partidos de, de entrenamiento o en los llamados rondos como como limitaciones de, de contacto o puntos espe especiales que se pueden obtener al pasar el balón hacia, hacia determinadas zonas la versión más avanzada sería eh, cambiar las tareas y las zonas permitidas o pretendidas al pasar a, lo, a, al pasar a otro lado del, del campo pero no solo se pueden cambiar las, las tareas eh, de hecho Tomás Suger es que es sin duda la, la mejor encarnación de la aplicación de este método de, de aprendizaje diferencial en el, en el entrenamiento táctico, eh, este mismo Tomás Ujel es justamente conocido por cambiar también el, el entorno de esas tareas, aunque en una ocasión eh, llevó a, a sus jugadores específicamente especific, a un campo resbaladizo, eh, con él se trata más bien de, de variar la forma de este campo y de, redu y de reducir su tamaño. De hecho, eh, el campo de tugel puede tener 18 metros de ancho y eh, 75 de, de largo, así como 70 metros de, de ancho y, y 30 de, de largo. Para trabajar en, en la salida de balón específicamente en un flanco, puede incluso cerrar en el otro completamente. Sin embargo, su, su campo más famoso tiene la forma de un diamante. La razón detrás de ello es la historia de su etapa como entrenador del Mainz eh, 05, en la que sus jugadores eh, se habían ac acostumbrado a, a lo largo del tiempo a, a reproducir un esquema de pases ineficaces e incluso peligrosos. De hecho, eh, el Mainz siempre quería jugar horizontalmente desde, desde el centro del campo hacia el lado uh, hacia el lado antes de pasar adelante a lo largo de la línea de Gal que, que hace luego muy eh, difícil el, el no perder la pelota por eso y el, y el hecho de crear peligro eh, es muy complicado eh, al recibir ese, eh, ese tipo de pases por eso Tuchel recortó las esquinas de, de, su, de su campo para que los jugadores pudieran cambiar estos malos hábitos los delanteros se vieron obligados a buscar otras ideas de, de carrera mientras es que, que los centrocampistas pu pudieron así percibir como peligroso eh, el pase horizontal hacia el, hacia el lateral del campo, hacia el lado, lo que les lleva a buscar opciones de, de pases en la delantera y a dejar así de, de sobreestimar estos riesgos de, de pérdida de balón. Eso también es mucho más cómodo que... Eh, que decirle siempre a los jugadores de, que prescindan de ese, de ese esquema de pase, que hacen todo malo. ¿no? Porque en este caso el entrenador sería un, un crítico, ya no, ya no alguien que, que los apoye. Con la misma idea, tuge también yo pelotas de tenis a algunos jugadores para que, para que dejarán la costumbre de tirar el brazo o la camiseta de los rivales. Más raro aún puede parecer otra orden del entrenador alemán, ya que en una ocasión pidió a sus jugadores controlar siempre el balón con la rodilla. Sin embargo, los otros eh, ejercicios de entrenamiento de Tuchel se parecen más a, a las tareas adicionales de Rangnick. Eh, de hecho, en los partidos de entrenamiento de, de Tuchel está a veces prohibido jugar por... Eh, el círculo central, así como tener más de, de dos jugadores en la misma zona cuando el rival tiene la posesión del balón Para que esos jugadores eh, puedan aprender a estar atentos a, un, a una posible inferioridad numérica en, en otro lugar En estos juegos de, de entrenamiento también pueden participar más de dos equipos eh, de, de diferentes colores que deben jugar juntos en función de, de la situación de, del juego. A través de, de estas intensas sesiones de, de entrenamiento, los partidos deben parecer descanso, y, y no solo para el, cuerpo, para el cuerpo, sino también para, para la cabeza. La pregunta ahora es dónde en el resto del mundo del fútbol y cómo se aplica el aprendizaje diferencial. Aunque es posible que puedas completar en los com eh, en los comentarios la, re la respuesta que, que voy a dar ahora mismo. El primer club que hay que absol absolutamente mencionar, eh, el primer club que hay absolutamente que, que mencionar es el, el es el fútbol club Barcelona, porque el el doctor Volcán Solo trabajó estrechamente con su famoso eh, preparador físico y jefe de metodología, Francisco Paco Ceguirrulo. Sin embargo, la masía no es la única cantera en, en, el que, en la que se, se aplica el aprendizaje diferencial, ya que en la del Olympic Lyon, eh, por ejemplo, el cambio ambiental juega un papel importante. Allí se, se juega con relativa frecuencia al, al fútbol sala, donde eh, el suelo liso hace, hace de estrés temporal, ya que lo, los pases llegan antes. Dado que en el fútbol sala es peligroso hacer una entrada, también se suele exigir más la, la capacidad de, de anticipación. Otra aplicación del aprendizaje diferencial en, en los equipos juveniles de, del Lyon. Es la variación organizada del sistema de, de juego establecido, algo que Marcelo Bielsa siempre ha promovido, sobre todo en la fase de formación. Según él, existen 10 sistemas de, de juego que cada jugador debería haber experim experimentado lo suficiente, vivenciado lo suficiente y que siempre eh, entrena a fondo con sus equipos durante la, pre durante la pretemporada, para luego poder cambiar sin problema de un sistema a otro durante la, la temporada en función de, de cómo vaya el partido. Sin embargo, eh, las nuevas situaciones de, de juego también pueden ser experimentadas por un jugador a través de, de simples cambios de posición. En este sentido, el central eh, Matthijs Delecht es sin duda el mejor, el mejor ejemplo, ya que ya que desarrolló un, su, habilidad, eh, su habilidad de, de pase en la, en, la, en la Academia del Ajax de Ámsterdam, de principalmente como centrocampista, antes de, de ser siempre alineado en, en defensa desde los, qui, los 15 años. Eh, luego. Pero hay una cantera en la que planifican estos cambios de, de posición a propósito. Eh, la del Club Ecuatoriano Independiente de Valle, sobre la que, que publicó un, un vídeo justamente, lo, lo cual me permitió luego entrevistar a su antiguo eh, responsable de cantera, Iván Vázquez. A través de esta entrevista también eh, disponible en mi canal, me, enter, me enteré justamente de que esta planificación de, de cambios de, de posición es otro de los secretos del éxito de, de esta cantera. En cuanto a sus otros eh, secretos, de, secretos de éxito, os dejo descubrirlos a través de, de mi otro vídeo que, que mencioné antes. Ya sería todo para hoy, eh, pero en, en mi canal va a, poder, va a haber regular, regularmente este tipo de, de vídeos sobre, sobre métodos de entrenamiento de fútbol, por ello te invito a suscribirte a a mi canal de YouTube, así como a, a mis cuentas de Twitter e Instagram, si te interesa. Y si te ha gustado eh, el vídeo no dudes en darme un like, decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo. eso me ayudaría muchísimo, eh, más, de, más de lo que tú crees. ¡Chao!